Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar un programa Hola Mundo, escrito para el ensamblador de Intel de 32 bits y que utiliza la API de funciones de Windows, Win32. En particular, el entorno de trabajo es Visual Studio y estoy utilizando el ensamblador integrado que tiene este programa, que es el MASM, el Microsoft Macro Assembler. En particular, la primera directiva 386 indica que este programa está escrito para el procesador 80386, es decir, es un programa de 32 bits. La directiva model, con los parámetros flat y stDCALL indica por un lado flat que en la memoria que se va a utilizar es una memoria plana, por lo tanto solo hay un único segmento, y el convenio de llamadas a subrutinas es el STD call, que establece el orden en el que se deben pasar los parámetros a las subrutinas. A continuación, la directiva .stack establece que el tamaño de la pila va a ser de 4096 bytes, es decir, 4 kilobytes. Digamos que todos los programas tienen este tipo de directivas justo al principio. A continuación voy a hacer una definición de constantes con la directiva EQ particular establezco la constante stdoutputhandle con el valor menos 11. Este menos 11 es el valor eh, que se refiere a la consola de salida de Windows. Por lo tanto, cuando intente escribir en la consola tendré que indicar este valor. Para no poner directamente el número menos 11 utilizaré la etiqueta stdoutputhandle que es mucho más reconocible en el código. Luego voy a declarar una serie de prototipos. Estas son las tres funciones del API de Win32 que voy a utilizar. En particular, GetStdHandle lo que hace es solicitar a Windows un manejador o un handle de, en este caso, la consola. El número del identificador de la consola es precisamente el parámetro que se le pasa a esta función. A continuación voy a utilizar la función writeFile, que lo que hace es, en principio, escribir un fichero, pero también nos sirve para escribir en la consola. Tiene una serie de parámetros que son, por un lado, el manejador de, en este caso, la consola, eh, un puntero a la variable de cadena de texto que vamos a escribir en la, la consola, el número de bytes que se van a escribir en la consola... Y por otro lado devuelve varios valores que son el número de bytes que realmente se han escrito en la consola y una variable overlap que no se utiliza en este caso. Por último tenemos la función exit process que simplemente marca el final del programa, cierra todo lo que tiene que ver con este proceso y por lo tanto cierra la ejecución. Recibe como parámetro un código de salida que eh, si vale cero indica que la ejecución se ha realizado con normalidad y si tiene otro valor indica que ha habido algún error en la ejecución. A continuación tengo el segmento de datos. Aquí defino las variables del programa. Por un lado tengo una variable mensaje, es un array de bytes o caracteres que es precisamente el mensaje hola mundo que está aquí escrito entre comillas. A continuación, después de la, de la admiración final, tengo el byte 13 y el byte 10 que indican el retorno de carro y nueva línea, para que lo que se escriba después se eh, haga en la siguiente línea justo debajo. A continuación tengo una doble palabra, es decir, un dato de 32 bits que he llamado bytes escritos, inicializado a cero, y esta es la variable en la que vamos a acumular o vamos a guardar cuántos bytes se han guardado o se han escrito realmente por la consola. Por último, el manejador de la consola, también lo hemos definido como una doble palabra inicializada a cero. Comenzamos el código, el código con la directiva .code. Aquí comienza el procedimiento main, que es el principal. Lo primero que vamos a hacer es invocar, es decir, llamar a la función getStDHandle y el número del identificador de, de la consola, que hemos dicho que era stdOutputHandle, el número menos 11. Realmente invoke no es una instrucción, es una directiva del ensamblador que hace una llamada con call, la instrucción de verdad del de, de ensamblador, pero como en este caso eh, tenemos que hacer la llamada con parámetros, lo que hace invoke es pasar los parámetros con la pila y a continuación hacer la llamada con call. Por lo tanto combina las instrucciones de push. Y de call. Es una manera muy efectiva y muy sencilla de invocar o de llamar a una subrutina con parámetros porque se puede hacer en una sola línea de código. Bien, lo que hace entonces es solicitarse un manejador para la consola y el valor del, del, del devuelto se escribe en el registro EAX. Por lo tanto, en la siguiente línea lo que hago es copiar el valor devuelto del manejador y lo vamos a guardar en la variable de memoria que hemos llamado handle consola porque la vamos a utilizar después. A continuación hay otro invoke, voy a llamar a la función writeFile, que como parámetros tiene, por un lado, como ya hemos dicho, el número del manejador de la consola, el que nos ha devuelto la, la función anterior, a continuación el puntero o dirección de la variable mensaje, para saber dónde está en memoria, a continuación la longitud del mensaje, es decir, cuántos caracteres se deben imprimir por la consola, estos son parámetros, digamos, de entrada. Y a continuación vienen parámetros de salida, que son un puntero a el número de bytes que realmente se han escrito en la pantalla. Este es el valor de la dirección de memoria de esta variable que hemos puesto aquí. Y por último, un valor cero, que es un puntero nulo. Aquí realmente hay un último parámetro también de tipo puntero, pero que en este caso no se utiliza para nada. Este cero corresponde a esta variable lpOverlap, que en este caso no sirve para nada, no la vamos a utilizar. Por eso pasamos un puntero nulo. Por lo tanto, esta llamada a writeFile imprime el mensaje por la consola. Simplemente para terminar la ejecución, hacemos un último invoke con la función exitProcess y el parámetro 0 indica que no ha habido errores en la ejecución del programa. Y ya tenemos las directivas de finalización, el final del de procedimiento main y el final del programa por completo. Voy a ejecutar el programa del tirón. Para, para ello le doy aquí a depurar, iniciar sin depurar y se va a producir la ejecución. Entonces me sale una consola eh, automáticamente y sale obviamente el mensaje hola mundo. Luego aquí es un mensaje que dice que este fichero, project.exe, se cerró con el código cero. Este cero proviene de Exit Process y presione cualquier tecla para cerrar la ventana. Pues yo que sé, al espacio y se cierra. Si queréis, puedo hacer una ejecución paso a paso para que veáis un poquito lo que está ocurriendo. Voy a poner un punto de ruptura en la línea 30, que es la primera eh, instrucción de mi programa. Para ello, he hecho clic aquí en esta parte gris de la pantalla, a la izquierda de los números de línea y este punto indica el punto de ruptura entonces ahora le voy a dar a depurar pero le doy a la opción iniciar depuración entonces a continuación nos ha salido esta ventana en la que tengo la zona de la memoria y la zona de los registros en la memoria en particular en mi caso se ha aparecido a partir de la dirección 00404000 esta es la zona de los datos y lo que tengo son una serie de bytes representados aquí con dos dígitos en hexadecimales. Las direcciones que tengo aquí a la izquierda son la dirección del byte más a la izquierda y cada uno de los demás va de uno en uno. Como tengo en este caso 16 columnas, es decir, 16 bytes, veis aquí el parámetro 16, pues 16 como se expresa con el valor 1,0 en hexadecimal, esto hace que aquí la, las direcciones vayan de 10 en 10, pero recordad que esto está... En hexadecimal. ¿Qué hemos definido en nuestras variables? La primera variable era el mensaje Hola Mundo. Tengo el byte 48, 6F, 6C, 61, 2C, etc. Todos estos bytes son la cadena Hola Mundo. Y efectivamente, lo que tengo aquí en esta parte de los puntitos es interpretar cada uno de los bytes como si fuera el código ASCII, lo cual significa que el 48 es el código ASCII de la H mayúscula, el 6F es la O. 6C es la L, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿de dónde termina mi cadena? Mi cadena es todo esto que estoy indicando aquí. Fijaos cómo eh, termina con el byte 13, que es este byte D en hexadecimal, y el byte 10, que es este byte A en hexadecimal. A continuación, habíamos reservado una doble palabra, es decir, 4 bytes inicializados a 0. Estos bytes escritos son estos... Estos cuatro ceros de aquí y estos cuatro ceros de aquí, ¿de acuerdo? Y a continuación tengo otros, otra doble palabra con eh, otra vez ceros que sería mi variable handle consola, el número de, de, del manejador de la consola. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es ejecutar la instrucción invoke con get handle. Me va a devolver el valor del de manejador a través del de registro EAX. El registro EAX ahora tiene valor 12. Este valor 12 es el número del identificador de la consola que nos han devuelto. La siguiente instrucción copia este valor 12 en la variable handle consola Vamos a comprobar que efectivamente en estos bytes de aquí se va a escribir el valor número 12 con la letra C en hexadecimal. Efectivamente... Eh, perdón, eran estos de aquí. Estos de aquí son los datos de Handle Consola. Recordad que es Little Indian. Por lo tanto, el byte menos significativo que es el byte 0C es el que se escribe primero. A continuación, ejecuto invoke write file, que lo que va a hacer es escribir en pantalla el valor. Por un lado, si yo cargo de nuevo la consola, tengo ya el mensaje Hola Mundo, por un lado. Y por otro lado, fijaos cómo en las variables, eh, tengo aquí un 0e. Estos, recordad que estos dos bytes junto a estos dos son el número de caracteres que se han escrito en la consola. Y en la letra e en hexadecimal representa el número 14. Si contáis cuántas letras tiene el mensaje Hola Mundo, incluyendo el byte 13 y el byte 10, Vais a comprobar que tiene 14 caracteres, por lo tanto, 14 es el número E en hexadecimal. Por último, tenemos eh, invocar exit process, que lo que hace es terminar el programa. Y efectivamente, al ejecutar esa instrucción, ha terminado ya el programa. Bien, este es el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.